Seguía los vamos a estar leyendo hoy porque justamente tenemos de invitado a un especialista con quien vamos a poder compartir las opiniones de ustedes. Me refiero a Roberto Tomasielo, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud y exdirector de la Diplomatura de Diseño y Seguridad Vial de L Uncuyo. Y también está Karina Quevedo, que es de la organización Estrellas Amarillas. Gracias a los dos por estar. ¿Cómo, ¿Cómo están? ustedes? Bienvenidos. Bien. Bueno, una intro hicimos entre las dos recién, pero qué importante sobre todo esto que remarcaba Marisol parece que no tomamos conciencia y que llegan las malas noticias y que no paran, ¿no? Y ciertamente nosotros como familiares de víctimas, uh -huh. eh, desde nuestro punto de vista, eh, falta una presencia de una campaña este, coordinada entre el Estado provincial y el Estado municipal. Desde eh, el endurecimiento de pena, donde el Estado provincial le... Eh, compartió las obligaciones con los municipios. Uh -huh. En esto incluía que los municipios tuvieran sus propios juzgados y pudieran manejar algunas partes eh, de las multas de tránsito. Eh, están totalmente descoordinados. Cada municipio hace lo que puede. Eh, en la provincia no hay un control eh, que esté coordinado, masivo y que esté bien ejecutado. Eh, hablaban recién del día de la niñez eh, me causó gracia porque mi nieta dice ¿cuándo va a ser el día de la niña? porque dicen el día del niño uh -huh. nosotros desde Caspaña Estrellas Amarillas hemos estado toda la semana eh, pasando eh, algunos tips para que los ciudadanos de Mendoza eh, tengan en esa proyección que han preparado para disfrutar el día de la, de la niñez este el cuidado, la precaución uh -huh. porque va a estar Todas nuestras calles van a estar con niños en bicicleta, en monopatín. Eh, claro. los sí, sí. Si tenés que ir a trabajar, proyectate con ir con antelación. A eso súmale el estrés que hay en la comunidad. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y le vamos a preguntar a Roberto si coincide con Karina respecto de que falta más campaña educativa, más control, eh, sanciones eh, constantes y más duras. Las sanciones y los controles son dos componentes muy importantes, vitales para lograr eh, poder bajar los índices de siniestralidad. Pero nosotros desde la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud siempre ponemos el énfasis en la prevención. Uh -huh. Trabajar desde la prevención en campañas de educación vial. Y en esto es muy importante hacerlo desde los chicos que comienzan a formarse en la escuela. Hoy en día... Ya, gracias a Dios, en las escuelas hay educación vial. En eso se ha avanzado bastante. Eh, tal vez debería enfatizarse aún más uh -huh. eh, la educación vial a nivel escolar en todos los niveles. Estoy hablando desde el nivel inicial hasta el secundario e incluso en las eh, instituciones terciarias eh, no universitarias y universitarias también. Porque si vemos los índices de siniestralidad, justamente uno de los problemas más eh, graves están en los adolescentes, en las personas jóvenes, adultos jóvenes, es decir, en el rango, digamos, desde que obtienen la licencia hasta los 35 años. Uh -huh. Entonces hay que trabajar mucho en ese segmento etario, justamente trabajándolo desde la prevención. Sí, He tenido la suerte de visitar otros países en donde directamente no se contempla la idea de salir si ya tomaste una copita de vino. O sea, no existe la posibilidad porque realmente son muy rígidas. Las personas a la hora de hacer controles existen un montón de políticas que te encuentra con un poquito de alcohol y realmente se exige lo que tienen que pagar. No es el caso que, que estaría pasando acá, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina, pero en el caso de la provincia. Lamentablemente, en el caso de nuestro No le tenemos provincia. miedo a la... A la justicia me da la sensación. Es que no hay, lamentablemente, justamente se está trabajando a nivel nacional desde el Congreso para cambiar el código penal uh -huh. este, para que hagan ese tipo de sanciones más duras. Eh, también se agregó un nuevo, eh, un nuevo, una nueva carátula, por así decirlo, este, para poder llevar, subir desde los seis años que hay actualmente, de tres a seis años, uh -huh. que es con prisión, en, ...en un 95% es prisión domiciliaria... ...no es prisión efectiva... ...o sea que no hay una responsabilidad... ...ni una obligación ante tus acciones... Eh, ...lo que decía... Eh, ...tenemos lamentablemente en nuestra provincia... Eh, ...se está tratando a nivel nacional... ...ya hay muchas provincias, la tolerancia es cero... Con eso les quería preguntar... Eh, ...agarrándome un poquito de lo que planteaba Daniela... ...en otros países... Eh, ¿Creen que es necesario que se establezca la ley de tolerancia cero al volante? Totalmente. Yo en particular no estoy tan convencido de la tolerancia cero. Yo creo que se puede tener un pequeño consumo Es más. En algunos casos muy difícil es muy difícil medirlo. controlar... El, el tema de la, del alcohol cero. Uh -huh. eh, incluso en algunas personas puede dar a veces hasta una medida... Eh, sin haber consumido nada de alcohol. Bueno, pero el 0,5 no es difícil también de controlar para el ser humano. Sí, sabemos. Es una digamos? puerta abierta. ¿no claro, sabemos? hay algunas aproximaciones. Uno tiene ciertas ideas, porque también depende de cómo la persona asimila ese alcohol sí, sí. y cuánto tiempo tarda en poder eliminarlo. O sea que no es tan absoluto. Uh -huh. Pero hay ciertas aproximaciones que uno puede tener de cuánto alcohol. Tiene un vaso de vino, un vaso de cerveza. Para la persona, claro. Claro, uh -huh. con lo cual uno puede saber si ha consumido cerca del 0,5 o si ha pasado. ¿no? Claro, pero es como una cadena, ¿no? Porque estamos hablando del alcohol, de la venta de alcohol de la venta de alcohol a menores. Entonces, si desde distintos sectores empiezan a poner otras pautas y otras políticas, podemos llegar. No, no sé si a la tolerancia cero, pero a entender y a saber que hay alguien que se encarga de decir no, esto no se puede hacer, pero realmente no se puede hacer. Lo importante es tomar conciencia también de que si uno ha bebido alcohol en una cantidad que puede superar el 0,5, no debe conducir. Entonces, ahí también no? hay hábitos. Lo que pasa es cuando la persona no está alcoholizada, no sé si llega a, no. a razonar bueno, eso. ahí está no, no, no, no. formar hábitos claro. saludables que diga la persona, bueno, si he tomado alcohol, tengo un conductor de sinar. Marina dice no, tolerancia no, no, cero. No. Eh, lamentablemente, porque estamos atravesando una situación muy crítica en la provincia de Mendoza. Uh -huh. Vamos contra una cultura generalizada. No vamos, vamos contra... Eh, eh, la industria vitivinícola que no afecta a la tolerancia cero, porque eh, la, eh, los conductores alcoholizados en un boliche toman bebida blanca, toman eh, ron, whisky, eh, no quiero poner. Se dicen no marca. es vino lo que toman ah, los jóvenes que en la mayoría de los casos sí, sí. protagonizan. En el caso de accidente. los vinos. La responsabilidad debería ser compartida con la industria vitivinícola porque son quienes de pronto hacen un... A ver, un turismo por una bodega y te hacen probar cuatro o cinco vinos. Y vos salís a conducir. Y has tomado cuatro poquitos de distintos vinos. Sí. Y salís a conducir. No hay un conductor asignado en la puerta. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, como ahora, el día de la niñez, que hubo, hay tanta promoción de tantos lugares y espacios donde los chicos pueden ir a divertirse gratuitamente con su familia, uh -huh. debería ir tomado de la mano de la prevención vial. Porque vamos a hacer uso de la vía pública. Claro. Lo mismo con el alcohol. En un, en un bar debe ir acompañado con, en la etiqueta de la vin, el del vino, que si conducís no debes manejar. Porque debemos cambiar culturalmente a los sí, ciudadanos. Hay que, ¿sí? Debe ser cambiar el chip, no es fácil. No es fácil. Las estadísticas te lo están diciendo en algunas culturas donde es muy natural tomar uh -huh. bebidas alcohólicas o cerveza, después de eh, los siniestros te los están marcando. Eh, el, el, mismo, el mismo estado de, de la parte económica de los ciudadanos nos llevó a trasladarnos en moto a no llevar un calco homologado, aunque aumenten los hechos. Uh -huh. Claro. 59 minutos han pasado de las 3 de la tarde y llegan mensajes. Sí, ¿querés que los sí, leamos? Vamos, a ver qué, es, no, qué nos dicen al 2613-444444 sobre cómo manejamos los mendocinos y esto nos dice. Falta más controles, pero controles de uno mismo. Solo tomar conciencia, perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Hola, los estoy mirando. Aquí se maneja mal. Hay mucha violencia y sobre todo con las mujeres al volante. Un machismo exacerbado. Hola, chicas. Muy mal manejamos. Paso todos los días por el nudo. Uy, es tremendo el nudo vial. Sí. Y estoy pensando en vender mi auto y no manejar más. Estoy cansada de la imprudencia. Me da miedo. Tendría que haber más controles, tolerancia cero al alcohol. Estuve en salto y no podés tener alcohol en la sangre cuando manejas. Te quitan el vehículo si das positivo. Hola, chicas. La verdad que mucha distracción con el celular de, al semáforo en rojo. ¿Y qué hacen? Es verdad. Vemos que tienen los celulares ahí sí. en la mano. Bueno, hago mi culpa porque yo también lo hago. Se ponen a ver el celu. Qué desastre que se pongan a sacar más multas a esa gente. Por Dios. Tenemos que reconocer que en Argentina no se respeta nada. El que no anda con celu o alcoholizado. Es impresionante ver gente imprudente al volante. Sanciones más duras para esa gente. Por favor, más controles. Y ni hablar de los jóvenes los viernes y sábados a la noche. Yo pienso que no saben manejar, no tienen respeto por nada ni nadie, más control en las calles y que no se le dé el carnet a cualquiera. Varios factores, pero deberían mejorar las calles, las rutas, iluminación y cartelería, solo sanciones y multas, claro. De, de ambas partes hay que lograr mejoras. Está comprobado que todos los accidentes eh, son por falta de precaución e intolerancia. No solo el alcohol, la violencia que hay en la gente, sobre todo hombres contra mujeres al volante. Buenas tardes, manejamos mal, las estadísticas no mienten, además calles en mal estado, semáforos mal coordinados, sin infraestructura gubernamental. Entonces no es solo falta de control de alcoholemia, hay gente que maneja dopada, dormida, distraída, en fin... Buenas tardes. Pienso, como dice la periodista, pero aparte de no tener justicia, ya no conocemos la palabra respeto. Hola chicas, yo perdí a mi hija en un accidente porque el chofer iba ebrio y como se confesó culpable, la justicia lo ve de manera inocente. Mi hija ya no está y el asesino está libre de culpa y cargo. Ojalá Dios haga justicia. Bueno, ¿qué, el, ¿qué opinan de la El tema de los, los sí. distractores uh -huh. es muy importante. Ahí. Eh, algún televidente mencionaba el problema de los elementos que hoy la tecnología nos ofrece, llámese celular o todos los elementos que tiene como accesorio un vehículo, Ay, es tremendo. donde cada vez traen más equipamiento, uh -huh. la pantalla, eh, otros elementos este, que nosotros podemos operar para mayor confort en el vehículo. Y lo hacemos cuando estamos conduciendo. Es verdad, Robert, No nos detenemos sí. habitualmente. Eh, a un costado para poder accionar esos dispositivos. Bueno, Entonces, me, hay... me sumo ahí un detalle y lo dejo seguir. Sí. Incluso los distractores que nos colocan en las, mías, en las mismas vías por donde sí. circulamos. Digo, venís por la costanita del cartelito que eh, ceda el paso, respete el semáforo. Digo, si miras el cartelito muy bueno, atentamente te distraes del las camino. las señales en demasía, cuando ya implican una... Eh, reiteración muy importante, también se termina convirtiendo en un distractor. Uh -huh. Las señales tienen que estar en una cantidad que sean justamente para percibirlas y saber a, a qué atenerme uh -huh. cuando estoy transitando. Pero si llego a colocar muchas señales juntas, como pasa, sí, porque sí. por ahí sí. no sacan señales antiguas y van quedando y uh -huh. nos encontramos con tres, cuatro señales muy poca distancia. Sí. Eso tampoco es bueno a los al momento de poder conducir y de obtener la información precisa, porque uh -huh. la señal a mí me da una información, uh -huh. eso es lo que me permite, para poder desenvolverme en el acto de conducir. Pero si pensamos en tecnología, que justamente esto que, que estás haciendo, punto, que es muy interesante porque es así, va cada vez avanzando más. Porque cada hay vez autos más. más modernos, con más pantallas que tocamos, que ya ni siquiera tenemos que manejar ni prender el auto, porque y... lo hace todo solo y tengo mis serias dudas, yo opero en el área de la ergonomía en, en la universidad, donde justamente estudiamos los problemas de las personas en relación con los dispositivos con uh -huh. los productos que usa esa comunicación que se establece los distractores justamente son uno de esos dispositivos entonces en la medida en que colocamos más cosas en un vehículo, yo hasta tengo la duda de que si eso es efectivo o está actuando en contra de nosotros. Exacto. Tanta cantidad de elementos tecnológicos. Uh -huh. claro. Que por supuesto, como marketing es muy bueno porque yo vendo sí? un, un vehículo. Y no lo podemos frenar. Pero de eso. Eh, vamos a ser capaces de operar todo eso y a la vez estar atentos al tráfico. Los distractores del auto, la tecnología, teléfonos y demás pantallas que, que llevamos. Eh, ...la ira que cargamos por, por, por toda la cuestión cotidiana... ...y demás que nos hace andar agresivos por la calle... Y, ...y si a eso le sumamos factores como el alcohol... ...consumo de estupefacientes y demás... ...la cuestión es caótica. Para ir cerrando yo quisiera un mensaje... ...de parte de Estrellas Amarillas... ...para los que están del otro lado... ...y para que empieces a tomar conciencia... Eh, ...respecto de cómo te cambia la vida... ...a partir de un ser sí. querido tuyo... ...no está más por, por un hecho de imprudencia... Sí, lamentablemente, este, como mamá de víctima, como víctima indirecta, eh, nosotros llevamos desde el 2018 algo de 1.200 estrellas pintadas. Uh -huh. En las últimas semanas eh, hay un porcentaje de dos eh, víctimas por día en nuestra provincia. Es, quería agregar algo a todo lo que decía acá el señor Roberto, este, que toda esa tecnología no está preparada para nuestra provincia. Claro. ...nuestra provincia, nuestras calles... ...no están preparadas para esa tecnología... ...tal vez para otro, otro, otro, otro país... ...a eso... ...es a lo que nosotros... Le, ...nos llama la atención que el Estado... ...no se haga cargo... ...de que estamos... ...acá en Mendoza... ...en las condiciones en las que están nuestras calles... ...es más, te suele suceder... ...que salís a horario de tu casa... ...pero te encontrás con una calle cortada... Sí. ...nosotros el Carrilgo de Cruz... ...donde se hizo una obra muy importante... Todavía no hay semáforos ahí donde atropellaron a los dos chicos al bajarse del colectivo. Quien pensó esa calle no pensó en que toda una población siempre, desde que son, nos bajamos a dónde, a la vereda. Nosotros ahora en todo claro. ese tramo. Claro. No nos bajamos a la verga. Porque vereda. ahora las paradas uh -huh. están en el medio de la calle, como ocurre medio, en la medio. calle San Martín de Godoy Cruz. En el medio de la calle, uh -huh. pero San Martín tiene semaforización. Sí, tiene Guaymallén no lo tiene, por ejemplo. Uh -huh. eh, obras públicas, a montones. Sí. Falta de iluminación, a montones. Uh -huh. Uh -huh. En las entradas de nuestro departamento, como decían, que está el cartelito, no en todos los departamentos es así. No, no, no es verdad, pero está... Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces el poder adquisitivo influye porque voy, pago mi multa pero no, no todo el mundo puede pagar esa multa uh -huh. por la misma falta y como mensaje simplemente decirles que yo como mamá de víctima eh, lamentablemente literalmente morí el día que murió mi hijo y tuve que renacer renacer porque tengo cinco hijos maravillosos de los cuales disfrutar tengo dos nietos maravillosos, pero tuve la contención, tuve la ayuda, que es lo que le pedimos, porque en esto de las multas, un 3% debe ir destinado a organizaciones que trabajan como estrellas amarillas. Uh -huh. Lamentablemente nosotros no tenemos personalidad jurídica. No sabemos dónde va todo ese dinero que se eh, juntó en estas multas, tanto departamentales como provinciales. Los departamentos trabajan independientemente, no trabajan coordinados, y el Estado está como dormido. Total, los municipios están haciendo lo que pueden. En cada acto público que tenga el Estado o municipio, Estrellas Amarillas les pide que acompañen de la prevención. Bien, y, y bueno, se suma esto a lo que Roberto decía al principio, más educación vial desde pequeños y por sobre todo algo que no lo suplen ni los controles eh, ni las sanciones, que es la responsabilidad. La responsabilidad Exacto. de quien se mueve por el espacio público. Uh -huh. Porque cuando tenemos una licencia de conducir, sabemos que vamos a manejar un arma. Es, verdad. es como tener la licencia para sí. tener un, un arma. Lo decían Entonces, los mensajes. Uh -huh. la responsabilidad que debemos tener es la máxima. Uh -huh. Y también la empatía en pensar en los otros, en pensar que nosotros no solamente somos los únicos que circulamos, el espacio público es un espacio compartido, colectivo, por lo tanto debemos tener en cuenta a los demás. Muy Muchas gracias a los Karina. No, gracias a ustedes y bueno, saber que también en ese espacio estamos los familiares de víctimas, que lutamos perpetuamente, pero aún así vamos a seguir trabajando para que Mendoza, en Mendoza, dejemos de pintar estrellas o se reduzcan los estrellas de trans. Muy bien, gracias, gracias. por ver.